Muy buenas noches, chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos, básicamente vamos a traer un challenge de Fortnite al canal Creo que este sería el primero, así que vamos a ir con él Como vi que el vídeo se encantó, este vídeo de la skin de Certero Vamos a jugar partidas con Certero Y con una ruleta vamos a elegir las armas que nosotros vamos a escoger o vamos a jugar durante la partida Únicamente podemos coger esas armas Podemos coger materiales, podemos coger trampas y demás pero únicamente de las armas solo podríamos coger la calidad que nos toca bueno chicos antes de tirar de ruleta para elegir la calidad de armas con las que vamos a jugar ahora mismo en esta partida podéis poner el código de mi canal el cual es by6 y esto básicamente me va a ayudar a mí un montón porque es que cada ítem que vosotros compréis en la tienda vais a estarme ayudando a mí y al canal con fortnite vamos a darle a girar a ver qué calidad de arma nos toca y al parecer nos toca armas raras es decir armas de Color azul, vamos a ello no. no, no lo puedo pillar porque es Porque ese pico y me acaba de tocar El, el subfusil no. no, y tampoco puedo coger eso, no me lo creo Y tampoco la escopeta, estoy muerto bro Un bailecito bro. <risa> Nos ha tocado calidad común Oh, el fusil, el fusil Esto sí me interesa, mira uh. Muerto, y acabo de escuchar un tío aquí Míralo uh. Pero bueno bro Toma, tres kills ahora mismo Oh, oh no, no, no, no oh, oh. Oh. <ríe> Madre mía, la táctica de los globos Es que, vamos Vámonos ¡Vámonos, bro! Pero... No, como nada, perfecto, perfecto perfect. Me viene esto, genial No, no, no ¿Cómo me acaba de pasar eso? ¿De cerca? ¡Uf! Uh, ¡Chísimo! Pues ya estaría, chicos Pues ya está Con el laje incluso del sonido Ya estaría ¡Oh! Toma, te la llevas Vámonos, vámonos, vámonos, que viene el círculo. Espera que tenemos uno aquí al lado. No te creo, no te creo intentando disparar al otro. Uf, calidad legendaria, vamos allá. Perfecto, perfecto, perfecto. Te iba a decir, no te creo. Uh, vale, vale, vale. Perfecto. Y encima fama legendaria. Vámonos, vámonos, vámonos. Uh, Muerto. Uh, lo siento, bro, es que no tengo otra cosa. Uh, lo acaban de reventar, pero una reventada que la metió el John sí, pero vamos. Uh, ¡No me lo puedo creer! Super Bambi que te has aspirado pero vamos para lo muy riquísimo Uy. Uh. Vámonos Ha sido un tiro bueno, eh uh. Vámonos, perfecto 7 kills uh. Vámonos, vámonos Qué pedazo de tirato Vale, me piro <risa> Le hemos descubierto pero total Le voy a ir a pillar el loot, me da, no me da, no me da Y aquí creo que hay uno Efectivamente uh. Muerto. Perfecto, perfecto, perfecto. Vámonos, vámonos. ¿Queda uno? ¿Tiene que rusearme? Uh. Vámonos, partida ganada con todo. Armas legendarias, chicos. Madre de Dios, qué pedazo de partida. vamos a darle chicos poco común vale verde armas verde verde perfecto fusil de caza mini por aquí otro cofrecillo. a ver qué nos da nada sabéis con lo que me voy a defender con los mocos no hombre no cómo me ha reventado bien bien bien bien perfecto pedazo de tiro <risa> a... ¡Buah! ¡Buah! <risa> qué pedazo de sacada es la que nos acabamos de hacer aquí no puedo pillar esto pero bueno qué es otro <risa> la lleva puesta, bro. Gracias por el sufusil. Si no lo mato yo, lo rematan. Uh. Bien, perfecto. Uh. Uh. Fuera. ¡Hola! ¡Uf! La nueva torreta, chicos. Uh. Uh, globos, oh. Uh, Toma. <risa> Dios. <risa> uh, Dios. <risa> Dios, chaval. ¿Cómo le acabo de reventar? Me siento hasta mal y todo.